Nuestro invitado de lujo del sí. día de hoy. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso a Gonza, mejor conocido como Dedo yeah. Bienvenido, Dedo, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? bien? Súper, súper bien. Bueno, Gracias un placer para nosotros tenerte acá desde ya. Gracias por, por coparte con esta locura que te hemos propuesto, <risa> que es tatuar en vivo en el programa. Eh, <risa> bueno, sí es la primera vez, pero sí, está bueno hacer cada tanto cosas raras. Cosas locas, sí, claro. Que bueno. te saquen un poco de tu rutina de artista de tatuaje. Así se dice, sí. ¿no? Eh, personalmente tengo la, la idea de que, eh, y es una idea muy mía, de que hay eh, tatuadores y artistas del tatu, mm. y la diferencia es la conciencia en que uno le pone el desarrollo expresivo en lo que hace. Claro. Porque si bien tenemos gente que, que es lo que hice al principio, que era un poco eh, tomar y hacer lo que el cliente pide, mm. ahora es un poco interpretarlo mm. para mí y para el cliente al mismo tiempo, donde claro. tiene un poco más de profundidad más que... Algo que sea o de moda o para claro. mostrar. Un proceso creativo ¿no? detrás sí, de cada sí, uno de esos sí, tatuajes. Porque sí, no sí, es che, quiero sí. que me hagas este diseño, no, para Hay preguntas, o sea, hay uh -huh. que hacer preguntas, interpretar y sentir un poco lo que la gente no sabe que quiere, pero claro. en realidad está ahí y no sabe cómo por ahí expresarlo. Claro, todo un plus de trabajo. ¿Te sí. de tu parte para conocer, para interpretar? Me llevó varios años como equivocarme uh -huh. y, y ir viendo cuál es la mejor manera de entrarle al, al cliente que yo generalmente, con el que trabajo, que también fue mutando con el tiempo, obviamente como va mutando el estilo que uno va desarrollando. claro ¿Y cuál es tu estilo hoy puntualmente? Porque uno, ya estábamos viendo las imágenes, parece que estuviese viendo una acuarela directamente, pues parecen pintados, es una bueno, cosa cuadros. de loco. Eh, Mira, como, como, cuadros, en, como en el... En otros tipos de artes gráficos hay millones de estilos, sobre uh -huh. todo en los últimos años. Y yo le llamo, o es más, es más comúnmente llamado como microrealismo, uh -huh. o acuarelas. Depende claro. de lo que yo haga, hay cosas que las debo pintar primero en el papel en acuarela y uh -huh. otras que las puedo montar en collage digitalmente. Uh -huh. Esos son como los dos caminos que he definido en el último tiempo, porque he pasado claro. por varios estilos. Que, que Te piden muchas mascotas, sí. muchos perritos. sí, sí. <risa> eh, Toda la temática que yo trabajo es naturaleza, animales y, y bueno, todo lo que es orgánico. Uh -huh. eh, y no sé qué pasó últimamente con, con los animales, más con las macotas, oh, donde eh, la gente sí. por ahí ya empieza a representarlos, a expresarlos. Uh -huh. eh, bueno. Así como alguien se puede tatuar eh, a, a alguien uh -huh. familiar o famoso, eh, la gente tiene vínculos y, bueno... Busca, busca eh, cómo es, expresarse. como es ese trabajo previo que hablabas que primero lo tenés que digitalizar? Porque quizás uno conoce simplemente el hecho del tatuaje en sí. sí. Pero ¿cuál es tu trabajo artístico previo que existe? Bien, por ejemplo, en esa, en esa imagen que vimos que había un paisaje, ¿Sí? eso sí. es de Irlanda. Ah, mira. Y la foto que me da el... el eh, Hernán se llama, que le mando un saludo, si mm. es que me está viendo... Eh, tenía detalles a borrar Entonces es una especie de trabajo como en Photoshop mm. En ese caso, a veces montamos Tomamos de diferentes fotografías eh, Y vamos generando Por una cuestión también de tiempo Antes yo sí lo hacía a mano Ah. Pero por una cuestión de practicidad en la profesión, no me puedo poner a diseñar en papel. No, aparte cuando si la... la tecnología acompaña, está buenísimo. La obra final está en la piel, entonces claro. lo anterior es un boceto. Y eso tiene de que igual. tener cierta velocidad. Como habrán supuesto. notado por su acento, no es mendocino, no. es eh, gonza, es cordobés. Cordobre. Pero actualmente estás viviendo en México. Sí. Eh, pero venís acá para... Dentro de una gira, podríamos decir, porque has sí, viajado por todo el mundo con tu sí. trabajo. Eh, empecé a viajar hace unos años. Sí. Eh, y ¿En qué países has tatuado, por ejemplo? Bueno, eh, en bueno, Argentina, Chile, sí. eh, bueno, México, uh -huh. y en Inglaterra, Alemania, Francia, eh, en Rusia, en eh, se me fue, España, España, Italia, uh -huh. Holanda. Claro, claro. Eh, sí. Eh, Marcos, Polonia. Polonia. Wow. <risas> y hoy en un estudio de TV. Hoy en un estudio de TV en Mendoza. República ¿Les Argentina? parece que ya nos vayamos ¡Vamos! buscando allá como ya para está. mostrar todo el setting que hemos armado? Uh. Es un estudio de tatú en ¡Vamos, vivo. ¡Vamos, Lo tenemos ¡Vamos! a Dedo, que es un profesional en esta materia. Y hoy Luque hace su primer tatuaje. Mi primer tatuaje, después veremos con Clarita. Vamos. ¿Dónde, ¿Dónde te lo vas a hacer? Acá, mira Yo de, de, de chuma quiero ir viendo te, te acompaño, brazo amigo significativo. Te acompaño. No, sí, Estamos un poquito Traten de, de ponchar ¿Se ven que sufro? A gonza, clarita Acá, yo voy a estar clar. para acompañarte Cuídenme, cuídenme Yo hago el relato El primer momento la cara Lucas No sean tan Sí o sí No, la primera vez Es un primer vez en vivo Mi primer en tatuaje ¿Ah? Transportate, le dicen por allá tranqui a ver, el dolor bueno, no es relajante. mucho más tranquilo. Ah, sí, Maya. Claro, primero vamos a contar a la gente. No sé si... Ah, eso, hay que no. mostrar qué te vas a hacer. Bueno, se va a ver al revés. No sé si Pero se va a Nos vamos a hacer un a MDM. Un las MDM. Las iniciales del programa. Claro, las iniciales del programa, ah. porque es muy significativo para Clara y para mí. No solamente amamos nuestra profesión, la televisión, mm -hmm. sino este primer proyecto de programa de Vivos Juntos, sí, con todo sí, el equipo sí. de Mejor de Mañana, entonces es una marca. Así como el programa es una marca en nuestro currículum, en nuestro historial, bueno, también en nuestra piel. Vamos, Vamos, Ahí va. Tranquilo que no es para tanto, Lu. Ahí está. Vamos. ¿Alguna Vamos. música con la que te gustaría acompañar este momento, Lu? ¿Algún artista? Si sí, quieren ti. Ah, pero no duele, chicos. Es. No es para tanto, ¿viste? No. Una, una de Tini dice que quiere. Poneme algo bien arriba por los 300 programas, Tini. Por ahí está bueno no, Gonza, escuchar una música que a uno le gusta como Al para relajar. Generalmente yo escucho much, mucha música relajante. Ajá. Eh, yo practico meditación y busco que la gente trate ah, de ir bien. relajando. Claro. Está el estereotipo del pa pa pa pa pa, pa. El <risa> el <Sí. metal. risa> pero eh, han variado muchísimo eso tiene que ver con, con un estilo originario de, del tatu y donde se acompaña no solo el estilo gráfico sino la personalidad de la gente uh -huh. entonces yo suelo tener clientes mujeres o uh -huh. yo les llamo chicos conectados con, con su lado, con su energía femenina, donde uh -huh. les gusta el de detalle sí. eh, y no necesariamente algo bueno yo trabajo todo pequeñito entonces porque soy un medio enfermito del okay. detalle y eso hace que, que bueno que, que todo el entorno tenga que ir en relación a eso, como, como tengo que estar relajado para trabajar. Eh, bueno, me tiene que ayudar la música también. Claro, y tenemos una música relajante. Claro, sí, quiero decir que, sí que no duele nada. ¿No te está doliendo? Eso te quería preguntar. Es ¿Cómo fantástico. vas? Hasta el momento. Es fantástico. Creo que me están dando más ganas. Seguro. Pero más. Claro. De sí. claro. una adicción La gente se debe estar lo preguntando. Que... ¿Es sí. en serio el tatuaje? Sí. Es en serio, no te Es que ¿es un tatuaje, no es así. Se puede enfocar. No, el primer estilo. tatuaje, mira, ahí, ahí está, se en la dudas. Ay, qué rapidez. Así va a quedar. Claro, lo que se ve ahí. Es simplemente el, el, la figura que Gonza va siguiendo. No está listo. Esto se llama transfer, se hace con una tinta especial y nos sirve de guía porque como en cualquier dibujo donde uno marca líneas guías y desarrolla, acá es más complicado por el tema de que se va borrando a medida que avanzamos. Entonces esa, ese, ese atajo sí debemos tomar. Claro, por... dibujar previamente para saber Exactamente. Claro. Entonces, eh, bueno, son necesarias esas ayuditas como pasa lo mismo en la escultura, por ejemplo. Vamos a seguir acá con el tatuaje de Luke y vamos a...